oh oh oh What? ¡Han sucedido demasiadas cosas! Ajá. Castillo se quitó la máscara y asumió una nueva identidad. Pero Mardaví lo juego. controlaba secretamente para usarlo contra Yamato. Entonces Castillo y Yamato tuvieron una curiosa vida-batalla para arreglar las cosas. Pero Yamato descubrió que el plan de Mardaví iba mucho más allá de controlar a Castillo. Mardaví puso a un grupo de vida jugadores de su lado para que hiciera su trabajo sucio. ¡Qué! ¡Imposible! Afortunadamente, Yamato y Cobalt Saber encendieron el fuego y vencieron a Castillo. ¡Ah, ¡Yo gané! El hechizo sobre Castillo se rompió y vidajugadores que habían sido convertidos en piedra regresaron a su normalidad. ¡Dios mío! ¿Pero qué hice? Me encantaría contarles más, pero tengo que hacer un poco de ejercicio. Mm. Uh. ¿Eh? ¡Esperen! ¡Eso es! ¡Eso es una forma de hacerlo! Tenemos que continuar con el programa, pero... ¡Ah! Oh, ¡Estoy mareada! La Guardia del León ¡Es suficiente! ¡Estás acabado, Mardaví! ¡Vamos! ¡Vas a caer! Ah. Yamato, cálmate! ¡Vas a quedar agotado si sigues así! El entrenamiento es vital, pero si estás tan cansado que no puedes vida batallar cuando lo necesites, ¿de qué sirve? Oigan, no se preocupen por mí. Nunca me canso de entrenar para derrotar a Marda B. ¡No puedo esperar para derribarlo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Oh. ¡Ah! ¿Ah? Ah. ¡Hola! Es bueno verlos de nuevo. ¿Por qué están sucios? ¿Ah? No te sabría decir. Gracias por la comida. No oh, por nada, asado. ¿Entonces estabas en un entrenamiento de Vidaman. Es correcto. Axel, Leon y yo hemos viajado alrededor del mundo y vive batallando y acabamos de regresar. Suena divertido. Entonces el Super 5 Retos básicamente fue una de las paradas de este viaje de entrenamiento, ¿no es cierto? Yamato, lamento mucho lo que sucedió. Fui uno de los que ayudó a Kane. a fuego! Y debido a eso, Cobalt Blade fue destruido. ¡Ay! Desearía que no hubiera pasado. No te preocupes, Asado. Además, gracias a eso obtuve a Cobalt Saber. Sí, pero... Escucha, te perdono. Ahora come un poco más. ¡Gracias! He esperado tanto tiempo para escucharte decir eso. Eres el chico más amable que conozco. Deberían venir a mi casa alguna vez. ¡Eso sería divertido! <risa> ¿Asado no vive en la selva o algo así? <risa> ¡Fenomenal! ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Vamos a tu casa! ¡Excelente! ¡Iremos mañana! No puedo imaginarme cómo es tu casa. Lo sé, espero que no sea escalofriante. Bull, para ti todo es escalofriante. <risa> ¡Es cierto! ¿Qué fue eso? Es tu propio pie. ¿Ah? Oh. Bien, aquí está. Hogar, dulce hogar. ¡Oh! oh. ...en este lugar. Oh. Ay. ¡Bienvenido a casa, señor! Ah. Genial, ¿no? ¡Entremos! Esto es lo más espectacular que he visto Y esta es mi habitación oh. ¡Vamos! Pónganse cómodos Créanme, no es difícil Nunca había visto un lugar tan agradable No es nada escalofriante Mi casa es agradable, pero no es nada como esto Gracias, me alegra que les guste Porque no habría de gustarnos, no estamos celosos ni nada ¿Cómo obtuviste este lugar? Bueno, les di uno de estos y dijeron que podía quedarme el tiempo que quisiera. ¡Miren el tamaño de eso! Ah, oh. ¿Dónde lo encontraste? Hmm. Si no es una vida bomba, no me interesa. Llévate esta si quieres. En la aldea de donde vengo puedes encontrar estas cosas en cualquier parte. ¡Señor Asado, bienvenido! ¿Ah? Oh. ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno verlos! Oh. Estos son algunos amigos de mi aldea. Todos usamos estas máscaras de animales para que el espíritu animal nos dé poder cuando estemos vida batallando. Oigan, eso me gusta mucho. Es una idea genial. Oh. Ay, ¡Eso no es genial! ¡Es un león de verdad! Me honra que haya venido, señor. Me alegra verte. Parece que tu entrenamiento estuvo bien. ¿Ah? Sí, señor. He aprendido mucho. Eso está bien. Pero, no olvides que no importa lo mucho que aprendas en tus viajes, nunca debes perderte de vista a ti mismo. O tú y Axel Leon no ganarán ley eso en una caja de cereal. ¿Qué quiere decir con eso? Déjame explicarte. Por supuesto que es importante crecer como persona a medida que te haces mayor. Pero debes recordar tus orígenes. ¿Quién eres? Porque es de tus orígenes en el desierto que proviene tu fuerza. Si tratas de dar una falsa impresión o ser alguien que no eres, tus fuerzas te abandonarán. Así que siempre recuerda quién eres. Gracias, lo recordaré, señor. Ahora regresa a la selva. Hola. Hola Cuyo, perro viejo, décadas sin saber de ti. Claro, pásame los detalles por fax y le mandaré un email a todos. Entonces esa es la llamada de la selva, ¿correcto? Sabes, Asado, te acaban de dar un buen consejo, pero mira dónde vives y todas las cosas que tienes. Me parece que ya has olvidado quién eres. ¡Eso no es nada cierto! Aún en este lugar sé que me hace ser quien soy, la naturaleza y mis instintos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Quiero decir, ¿para qué viniste a la ciudad? Si la naturaleza es tu verdadero hogar. ¡Esperen! ¡Miren esto! ¡Asisto a una academia de Vida Man! ¿Ah? ¿A qué? ¿A qué? Me alegra que preguntaras, Yamato. La Academia de Vida Jugadores es la más prestigiosa escuela de entrenamiento vidaman que existe. Vida Jugadores de todas partes vienen a entrenar aquí y tienes que ser muy bueno para ser aceptado. Bueno, es aquí, chicos. Es aquí donde asisto a la escuela. Lindo lugar, ¿ah? ¿eh? Hemos estado de vacaciones de verano, es por eso que no estuve aquí un tiempo. ¿Quieren ver el interior? ¡Por supuesto! ¿Bromeas? Nunca dejaría pasar la oportunidad de ver el interior de una escuela de Vidaman. ¿Tengo que usar este sombrero? Sí, nos hace ver ridículos. <risa> A mí me gusta mucho ser un hongo. Claro, no pareces una morsa. Asado, ¿estás seguro de que está bien que entremos? Sí, ¡Por supuesto! Si alguien nos da problemas, le diré que están aquí para presentar la prueba de admisión. ¿Sí? ¿Estás seguro de que tenemos que usar estos sombreros? Oh, vamos, Terry. Eres un hipopótamo muy apuesto. Vamos a ver. Eso fue un cumplido. <ríe> <ríe> Miren esto, es grandioso. <ríe> o oh, realmente extraño. ¿Qué está sucediendo? Parecen robots. ...crean la disciplina, pero esto es ridículo. ¿Qué se supone que aprendan con esto, Asado? No lo sé, no había visto algo como esto antes. No sé qué está sucediendo aquí. ¡Oigan! ¿Por qué habrán convertido algo divertido como vida batallán en algo aburrido como esto? Respóndanme. ¿Nada? ¿Y se supone que estos chicos son los mejores vida jugadores de todo el mundo? ¡Preparado, listo, vida fuego! ¡Ah! ¡Por allá! Demos un vistazo, vamos. Bien, viste que estaba fuera de balance y golpeaste. Miren eso, creo que sí hay vida batallas en esta escuela después de todo. Sí, pero se supone que esta academia produzca grandes vida Ese chico es terrible, no tiene pasión. Ni me lo digas, quizás solo sea un principiante. ¡Vida fuego! Patrón de lanzamiento A, potencia A, control A. Tu trabajo se ha hecho excelente, pero has fallado en aprender algo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida a fuego! aprendes ahora estudiante, el combate no termina hasta que tu oponente esté completamente destruido. Felicitaciones, te has graduado. Aquí está tu diploma especial, un obsequio de Marvaville. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Tus poderes han sido absorbidos exitosamente. Llévenlo con nosotros. Las graduaciones son siempre tan tristes, especialmente para mis estudiantes. Pero yo nunca tengo que despedirme en realidad, ya que mis estudiantes nunca se marchan. Eso va a cambiar. ¿Ah? ¿Me escuchaste? Si sí, eres uno de los secuaces de Marda V, Cobalt Saber y yo vamos a detenerte. Soy Manuel Embajador de la Mala Voluntad de Marda Puedes intentar enfrentarme, pero estoy seguro de que no te gustará el resultado. Tengo otra orden, tres sándwiches de pescado sin pan y una pizza de pescado con salsa adicional Tres sándwiches y la pizza Gracias Aquí está su orden, espero que la disfruten Gracias, lo haremos ¡Vaya! El negocio está en auge. Bay debe estar contenta, lo que es una buena noticia. Porque cuando está contenta, me da más sándwiches de sardina. ¡Armada! Oh. ¡Bien! Regresaron. ¿Qué noticias me tienen? Yamato Asado y los demás fueron a la Academia de Vidajugadores. Hay un malvado vidajugador llamado Manual. Oh. ¡Ajá! Aquí está su perfil. Hmm. Según esto, Manuel es un poderoso vida jugador. Puede ser difícil de derrotar para Yamato y los demás. Oh. Pero tengo fe en Yamato y sus amigos. ¿Hay algo más que podamos hacer? Bueno, ahora que lo pienso, quizás haya algo que puedan hacer. Manuel, queremos respuestas de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí y qué le has hecho a estos pobres vidajugadores? Todos están interesados en respuestas. ¿Por qué? Oh, bueno, no importa. Yo entreno vida jugadores aquí... ...y cuando están educados, remuevo sus vida habilidades y se las envío a Mardaví. A estos llamas entrenamiento les quitaste todo lo que los convertía en quienes eran... ...y los volviste a robots y estatuas. Así es. Los vida jugadores no necesitan ser individuos. Necesitan conocimiento y técnica, lo que los hace tan buenos y hasta mejores que ustedes. ¡No, no es cierto! Espera, escucha. No tiene sentido discutir con él por esto. Le mostraremos lo buenos que somos. ¿Entonces lo que quieren es una vida batalla? ¿Solo dos de ustedes contra mí? Mm -hmm. Con gusto me enfrentaré a ustedes al mismo tiempo. De otro modo, terminaría muy rápido. ¡Ya escuché suficiente! ¡No te preocupes! Tendrás bastante con los dos. Juntos no deberían tener problema en derrotarlo. ¿Por qué estoy tan preocupado? Lo sé. Pero si ti está envuelto en esto... Puede haber alguna especie de truco. ¡Ahora! ¡Vas a caer! <risa> oh, oh. Error. Error. Sistemas apagándose. Sistemas apagándose. ¡Sí! <risa> <risa> ¡Buen trabajo! Bueno, ¿qué les pareció eso? Supongo que nos preocupamos por nada. ¿ah? ¿eh? Sí, son muy poderosos juntos. Cielos, después de tanto hablar. Habría pensado que nos daría un poco más de batalla. Reparación de sistemas completada. Activando circuitos de revancha. Un poco de poder adicional los acabará. Comienza protocolo de fusión de máquinas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No esperen ganarme ahora! ¡Les dije que no les gustaría esto! ¡Vaya! Es ¡Imposible! ¡Se sí, hizo más grande! ¡Ahora prepárense para el fin! ¡No se preocupen! ¡Ya lo derrotaron una vez! ¡Ahora tendrán que hacerlo de nuevo! El problema es que él ya no es el mismo ¡No importa qué tan grande sea! ¡Vamos a ganar esto! ¡Correcto! ¡Hagámoslo! ¡Ya! ¡Más potencia! Correcto, vida a juego. Impresionante, pero ni cerca de serlo, bastante bueno. ¿Qué? Esquivó sus ataques especiales como si nada. Imposible. Para mí lo imposible es lo común. Observen, furia alada! golpe de impacto, chrome. Ah. Ah. eso, ¿cómo pudo hacer mi ataque especial? Y también conoce el mío. Humanos tontos, todo puede ser introducido como data. Si tengo la información adecuada, puedo asimilar los ataques especiales o las técnicas de cualquiera. Ahora tomaré las habilidades de sus Kidamans y los convertiré en estatuas como ellos. Y no podrán detenerme. No, ¡No puede ser. ser! Muy bien. Usaré mis propios ataques especiales contra ustedes. ¡Garra de león! ¡Explosión de poder! Tienen suerte de que haya prescindido de todo el ataque. Les daré una oportunidad para rendirse. ¡Jamás! Muy bien. Entonces no tengo otra opción que acabar con ustedes y usaré sus propios ataques para eso. Esto se ve mal. Él y Asado están demasiado cansados. Nunca derrotarán a Manuel. Tiene que haber algo que puedan hacer. No se me ocurre una forma de vencerlo. Después de todo lo que hemos pasado, no voy a ser derrotado por un robot. ¿Eh? ¡Ah! ¡Es una nota! ¿Qué rayos es eso? ¡Vaya, no puede ser! ¡Es de armada! Solo recuerda, si eres fiel a ti mismo nunca fallarás. Lo entiendo. Sí. Pero debes recordar tus orígenes, quién realmente eres, porque es de tus orígenes en el desierto que proviene tu fuerza. Oh. Uh -huh. ¡Hagámoslo! Sí. ¿Ah? Oh. Decidieron rendirse ¿eh? Muy sabio Pero igual voy a derrotarlos Te equivocas, ¿Te equivocas? Asimila, ¡Asimila esto! ¿Qué es esto? No había visto este ataque antes Terry, ¿sabes de qué se trata esto? No. Explosión, ¡Explosión de fuerza de, de, de león! ¿Ah? acciones son muy imprudentes. Garra de león. Explosión de poder cobal. ¡Via huevo! Imposible. No hay forma de que hayan podido desviar esas vida bombas. Nunca había visto este ataque. No puedo contraatacar. Error. ¿No lo entiendes? Igual que nosotros, este ataque es salvaje e impredecible. No hay data de patrones que puedas asimilar. ¡Ah! ¡Pero tenemos el poder para derrotarte! ¡Eso, Eso es! ¿Cómo es. se hace? ¡Sí! <risa> Disculpen por causar tantos problemas. Será mejor activar un programa de diagnóstico. Ah, no te preocupes. Sí, fue culpa de Mar David. Cúlpalo a él. No, insisto en recompensarlos. Tomen. ¿Mm? Gracias, pero ¿qué es? Es la data de alguien que puede ayudarlos. Él conoce el secreto de Mar David. No es mucho, pero es lo menos que puedo hacer. ¿Oh? Gracias. Eso ayudará. ¿Mar david en un secreto Te debo las gracias, Yamato Si tú y Cobalt Saber no hubiesen estado aquí, no sé qué habría hecho Oh, no, vamos, asado, no me vendes con eso Eres un gran vidajugador mm. Tú y Axel Leon lo habrían hecho bien sin nosotros Pero me alegra haber podido vida batallar contigo Lo sé, desearía poder acompañarte y poder repetirlo Sí, pero tienes que ayudar a poner en orden esta escuela. Además, estoy seguro de que regresaremos por este mismo camino. Bueno, muy bien, los veré entonces. ¡Sí! Hasta entonces, trata de alejarte de los problemas, ¿de acuerdo? Sí, y ustedes también. Lo intentaremos, pero de algún modo siempre nos encuentran. <risa> bueno, parece que todo salió bien. Aunque tengo que admitir que por un minuto pensé que Yamato perdería. Sí, yo también lo pensé. Tuve que contenerme para no entrar a esa vida batalla. Cielos, me alegro que no lo hicieras, nunca debes olvidar nuestra promesa Relájate, ayudaremos a esos chicos siempre que podamos, pero no nos deben ver a menos que sea necesario, ¿correcto? Como desees, ahora vamos antes de que alguien nos vea Yamato y sus amigos triunfaron sobre las fuerzas del mal una vez más, pero la maldad es persistente Mar David y los demás sufrieron un contratiempo, pero siguen ocupados conspirando ¿Qué? Te convertirás en mi caballero errante Viajando a donde te envíe para realizar mis perversos planes Pero primero debo darte una marca que te identifique como mío Para que los que te vean no se interpongan en tu camino Espera, Mardavi, no tienes que hacer eso ¿Y por qué no? Si viajo sin una marca Será más fácil engañar a las personas para que hagan lo que deseas No la necesito para saber que compartimos la misma meta de expandir la maldad Puede que tengas razón Muy bien ¡Vete y muéstrame lo que puedes hacer, Kane! ¡Y será mejor que me impresiones! ¡Gracias! Mm. Entonces el plan de Mardaví es expandirse a través del vidamundo. Yamato y sus amigos tendrán que ser muy fuertes. Y hablando de fuerza, aquí voy de nuevo. ¡Nos vemos! ¡Regresen para ver qué sucede! Yo, ah, oh, oh, chichito, 登場